Llevo mucho tiempo con esta idea en el tintero y creo que por algo que comentaré más adelante es el momento idóneo para hacerlo. Muy buenas, soy DeltaRai y bienvenidos a vuestro canal de Nintendo. Como siempre, antes de empezar con el vídeo, quiero pediros que si os gusta este vídeo o el contenido de mi canal en general, valoréis suscribiros y darle a la campanita para enteraros de todo. Poco a poco nos acercamos a los 200 suscriptores. Ya está, eso es todo. En fin, este será un vídeo algo distinto. Como os dije antes, es un vídeo que llevo queriendo hacer mucho pero mucho tiempo y creo que ha llegado el momento de hacerlo. Si habéis leído el título sabréis que este vídeo tratará sobre los fangames, es decir, juegos hechos por fans de una saga, y el trato que estos reciben por parte de Nintendo. Siempre he pensado que para posicionarse en un lado de la balanza hay que conocer los argumentos de ambos lados, y es algo con lo que nunca he tenido ningún problema, porque soy muy empático, a veces pienso que demasiado. Por ello en este vídeo voy a hablar sobre los dos lados de esta balanza y después os diré mi opinión personal. Vuelvo a repetir, este es un tema del que quería hablar desde hace un tiempo, pues ha habido numerosos games que han sido eliminados por Nintendo. Algunos muy destacados, pero creo que ahora es en el mejor momento por el famoso port a PC de Super Mario 64. Ahora entraré en detalles. Antes creo que os tengo que poner en situación. Por un lado tenemos a los fans. Los fangames, sus desarrolladores y aquellos que lo han jugado. Algunos ejemplos de fangames destacados son Pokémon Uranium, cancelado por Nintendo poco después de ser lanzado de forma definitiva. Actualmente aún se puede descargar gracias a los fans. Another Metroid 2 Remake, conocido como AM2R, tirado por Nintendo de forma definitiva, y Modern 4, amenazado por Nintendo, lo que hizo que se le cambiara el nombre a Oddity, aún está empezando yo. Todos ellos son juegos hechos con mucho trabajo y cariño por parte de fans de dichas sagas, algo que se nota al jugar. Después está el caso especial de Dreams, un juego lanzado para Playstation 4, cuya premisa es crear tus propios videojuegos y, por supuesto, los juegos de Mario y Zelda, entre otros, no tardaron en llegar. Nintendo pidió que todos aquellos juegos que usaran sus personajes fueran eliminados, en lo que recibió ayuda por parte de Sony. Y aquí es donde entra en juego el port de Super Mario 64. Este es otro caso especial, ya que se trata de un port, es decir, pasar de un juego de un sistema a otro sin hacer ningún o casi ningún cambio con respecto al original. Sinceramente no sé hasta qué punto es legal hacer una conversión de un juego del que no tienes los derechos a PC, pero ese no es el tema del vídeo. Llegados a este punto, no sé si esta versión de Super Mario 64 se sigue considerando un port, un remake, un remaster o qué, ya que ha mejorado considerablemente desde que se anunció. Ya no es el juego a secas, sino que tiene filtros Ultra HD 4K, se han sustituido modelos para que se asemejen a los artworks originales y han añadido cosas nuevas como los Black, enemigos que fueron planeados originalmente para el juego pero que fueron descartados, pero que se han incluido en este port. No me extrañaría que metieran a Luigi y un modo multijugador visto los últimos acontecimientos, pero eso es un tema para otro vídeo, igualmente seguro que si buscáis un poco sobre este tema encontraréis información rápidamente. El caso es que Nintendo está intentando tirar este proyecto abajo. De momento solo está tomando acciones legales, pero en caso de que estas medidas avancen, posiblemente tenga que ser retirado. Os recomendaría que descargarais este port mientras podáis. Todo esto me lleva al último punto de este lado: ¿qué significa un proyecto fan para. pues eso, el fan? Pues por un lado tenemos al desarrollador que, como ya he dicho, es un fan al fin y al cabo y solo quiere dedicarle parte de su tiempo libre y dedicación a una saga que le gusta, sin ningún ánimo de lucro, solo por amor y cariño. En cuanto al fan promedio, un proyecto fan es una forma de vivir experiencias nuevas que seguramente no podrían vivir en otro juego oficial de la misma saga o simplemente de rememorar juegos antiguos en caso de que sean remakes. Muchas veces los fans saben mejor que nadie qué es lo que quieren los propios fans. En el lado opuesto tenemos a Nintendo, la gran L. Como muchos ya sabréis, Nintendo puede ser un poco tacaña, por así decirlo, cuando se refiere a sus propiedades. Muchas sagas pertenecen a esta compañía, desde las más conocidas como Mario o Zelda hasta las más nuevas como Splatoon o hasta el Chain. Todas estas marcas al final son eso, marcas, y son propiedad de Nintendo. Al final están en su derecho de reclamar si alguien usa sus marcas sin su consentimiento. Vivimos en una sociedad capitalista y las compañías se dedican a ganar dinero y son reacias a aceptar el uso de sus marcas, por una parte es comprensible. Además en algunos casos estos fangames han coincidido con proyectos similares que ha hecho Nintendo, en el caso de Uranium por ejemplo ya estaba anunciado Pokémon Sol y Luna, juego que fue lanzado poco después de que Uranium se publicara de forma definitiva. En el caso de AM2R, poco después de que el proyecto se viniera abajo, se anunció precisamente Metroid Samus Returns. Tanto el fangame como el juego de Nintendo eran remakes del mismo juego, por lo que este fangame podía ser visto como competencia, por así decirlo. Al final, el lado de Nintendo se puede traducir como queremos prevenir posibles pérdidas de dinero, y es un pensamiento totalmente válido, nos guste o no. Ahora, en cuanto a mi opinión, quiero aclarar una cosa antes. ¿Estoy de acuerdo con la cancelación de proyectos hechos por fans? No, no lo estoy. Simplemente comprendo el pensamiento de Nintendo y por qué hace lo que hace. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con que lo haga. Me parece mal, muy mal, que Nintendo cierre proyectos que, a pesar de basarse en franquicias suyas, al final son proyectos de otro. Y es que hay otras compañías que sí apoyan los proyectos que se hacen de sus franquicias. Por ejemplo, un grupo de fans están trabajando en un proyecto para reanimar el anime de Sonic X y el equipo de Sonic de Hecho lo ha apoyado, lo ha retuiteado y les ha comentado diciéndoles que les encanta el proyecto. Por el otro lado, otro grupo de fans está haciendo lo mismo con el anime de Kirby. Nintendo les ha tirado el vídeo de YouTube. Mismo proyecto, distinto resultado. Es que también lo veo como una oportunidad para pequeños desarrolladores. Hay mucho talento en proyectos fan y son gente con muchas ideas que se podrían implementar en juegos oficiales. Por supuesto, sin fliparse, porque muchas veces los propios fans tienen ideas que pueden llegar a ser un poco descabelladas solamente por el hecho de... Molaría mucho ver en un juego de Mario, de repente, a Link. Molaría, pero no va a pasar nunca. Pero eso sí, con muchas ideas. Al final podría ser incluso una cantera, por así decirlo. Saliéndome un poco del mundo de los videojuegos, no es algo que me guste mucho hacer, pero a veces me gusta hacer también algún tipo de simi. Sería algo pues similar con lo que pasó en Dragon Ball con Toyotaro. Toyotaro era un dibujante de algunas de las historias hechas por fans de Dragon Ball App, seguro que muchos conoceréis algo de Dragon Ball App, y ahora está trabajando en el manga oficial de Dragon Ball Super. También pienso que al final los proyectos fan pueden darle publicidad a Nintendo, si sí, por lo que sea, alguien que nunca ha jugado a un Pokémon oficial juega a Uranium y le gusta, es muy probable que acabe comprando algún juego oficial. Toda publicidad es buena y pienso que al final más que perjudicar a Nintendo le beneficiaría, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de dinero que tiene Nintendo, incluso si perdiera un poco tampoco le resultaría una gran pérdida. Una compañía con tanto dinero como Nintendo no debería temer perder un poco, y arriesgarse con estas cosas es incluso bueno para ellos. Ya concluyendo, ambos bandos tienen sus motivos y tan justos son unos como otros. Los fans quieren contar historias de sus juegos favoritos o vivirlas, mientras que Nintendo no quiere perder dinero cogiéndose a que son sus franquicias y con todo el derecho del mundo. A mí esto no me parece bien y me gustaría que hubiera más libertad en cuanto a juegos hechos por fans. Ojalá el proyecto Port de Mario 64 siga adelante porque tiene muchísimo potencial y es una forma de mejorar un juego que es mi infancia. Me encantaría saber vuestra opinión, especialmente ahora que conocéis un poco ambas versiones. Creo que es importante, como ya he dicho, conocer cada versión antes de opinar. Muchas veces tendemos a posicionarnos antes de saberlo todo, y creo que es algo que se debe de corregir. Pero bueno, que me pongo filosófico. Eso es todo por hoy, así que os recuerdo que consideréis dejar un like, que os suscribáis y que le deis a la campanita para estar pendiente del canal. Os estaría muy agradecido y me ayudaríais muchísimo, de verdad. Muchas gracias por todo y nos vemos.